qué onda cómo están gente de youtube estamos aquí en nuevo yo para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a una parodia animada de Kim Page que bueno yo lo publiqué en comunidad comunidad sería no que iba a salir la otra parte la, la temporada de Mobula o algo así y iba a hacer un teaser trailer y ok no iba a hacerlo porque es un teaser trailer pero dura dos minutos así que hace no, que es más que un trailer eh y bueno yo lo iba a esperar no sé hasta más temprano pero me dormí o me levanté ya a las 9 son ya casi las 10 o no bueno ya salió ahora esta parte ya a ver cómo continúa esto no sé ya que el bicho mató a todos no sé si el eh, está poseído también por lo que vi en la versión completa parece que sí y no sé qué será ojalá que qué sé yo qué pasa que viaje a otras dimensiones se parece no sé el, cómo lago la mover como algo Led digo no sé Goku no, sé, no algo así no sé de frente yo qué sé a ver qué, qué ha hecho ¿Tanche va a que 自明てもよく Ah, ya que hay a la cámara. No, Alma no, no, Alma se llama ese coso, ah, la, la chica. Ok, ok, no, no regresó una chuta en bombula se yo. Bueno, por lo menos eh, ya terminó esta saga, digo. Like, me gustó sí, esto. Bueno, pues ahora estamos ya completos, ¿no? Parte de mí dice, se... oh yeah, sí. Y otra parte de mí, oh miércoles. Oh, shit. Ah, ok, sí, le gustó que mató al monstruo, pero ya... ya está, ya terminó. <risa> y bueno, sí, ya está. Todo, todo bueno, sí, eh. Corto, pero ya está. ¿Cómo va a continuar? Ni puta idea, va. vale, pues. pero vale. No tan buenas su actividades de Kishinpei. Ok, si quieren ver las otras reacciones a... a Demon Bull, a la animación de Kishinpei, acá les dejo la tarjeta, o le... o le meto al final, no sé, o lo dejo en la descripción del video, qué sé yo bueno que por lo menos te haya entretenido este vídeo ah quizás la próxima no ahora no porque sería bastante raro y no no no, no, no sería correcto rellenar 10 minutos quizás otro vídeo eh, bueno lo dejas acá nomás y si te ha entretenido puedes dar una, una me gusta compartir suscribirte a este canal para más eh, reacciones pero también quiero seguir gameplay, si también y Ok, si sí, suscribiste que solo hace un clic nomás, y haces que el canal crezca aún más, y bueno, hasta dónde puedo llegar. <ríe> y bueno, sí, eso es todo, soy yo soy Ultimate, nos vemos en la próxima reacción, hasta luego, bye.